La realidad ampliada, los focos del multiverso. Hazlo tú mismo. Aquí te enseñaremos a explorar la realidad ampliada usando la tecnología Emisync. Para este propósito usaremos el CD Emisync Ola 1, ejercicio 1 y 2 y una versión editada. Puedes descargar las grabaciones en los enlaces mostrados abajo. Solo guárdalos en tu computadora y cópialos en tres discos. Están en Mega en formato WAF. 1. Orientación y clave. 2. Descubrimiento y clave. 3. Versión editada y clave. Usa primero el ejercicio 1 hasta que te sientas cómodo con él, tal vez de 3 a 5 veces es suficiente. Luego comienza con el ejercicio 2 junto con la visualización que Frank indica abajo. El ejercicio 1 hazlo sin visualización. La versión editada no incluye la parte del retorno a fin de que puedas continuar con la proyección y además al final, tiene 30 minutos de tonos isocrónicos para ayudar a mantener el estado de enfoque 10 Cuerpo dormido, mente despierta. Pero debes hacer el ejercicio 2, normal, varias veces antes de intentar este. Cuando estés listo para proyectarte, solo copia en un CD la versión editada y haz el ejercicio con la visualización de Frank. Aquí están las instrucciones de Frank Keppel sobre cómo él usaba el emisync para entrar en el territorio de la realidad ampliada, qué es el desfase y cómo hacerlo. El término desfase al principio fue acuñado a partir de una idea presentada por el autor Robert Monroe que pasó la mayor parte de su vida física investigando los fenómenos de experiencias fuera del cuerpo. Su trabajo inicial, detallado en su primer libro, Viajes fuera del cuerpo, siguió líneas muy tradicionales de estudio, de forma que pueden trazarse paralelismos muy definidos entre sus experiencias detalladas en aquel libro y el trabajo de los místicos tradicionales.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 que no hay ninguna separación en la consciencia, mientras que en su trabajo inicial sentía como que él dejaba y se separaba de su cuerpo físico, en el sentido más tradicional. Sus experiencias posteriores lo condujeron a concluir que él no abandonaba su cuerpo en absoluto, sino que lo que hacía, en sus palabras, era cambiar la relación de fase entre él y su entorno. Fue a partir de este descubrimiento que nació el término desfase. Monroe era un ingeniero electrónico de profesión y resulta que yo también me gradué en electrónica. Por lo tanto, entiendo por dónde venía cuando habla de relaciones de fase. Ustedes pueden tener dos voltajes presentes en el mismo cable Pueden tener muchos números de voltajes, pero para este ejemplo tendremos solo dos. Para efectos prácticos, estos dos voltajes pueden estar mezclados, pero al mismo tiempo están separados. Lo que separa estos dos voltajes es la relación del ángulo de fase entre ellos. Monroe usó esta idea de relación de ángulo de fase como una analogía para describir la relación entre la capa de consciencia física u objetiva y la no física o subjetiva. Cada área respectiva de consciencia ocupa el mismo área en el espacio y para todo propósito se mezclan, pero al mismo tiempo están separadas. Entonces Monroe calculó que había una relación de fase de 180 grados entre las dos áreas de realidad. Para él, la proyección pasó a ser un caso de desfase entre lo físico y lo no físico. Desfase, por lo tanto, implica iniciar un cambio de fase entre los dos reinos de la realidad físicos y no físicos. La forma en que se hace esto es bastante diferente de las maneras tradicionales de iniciar una experiencia fuera del cuerpo. De hecho, el desfase no incorpora ninguna clase de sensaciones de fuera del cuerpo. En absoluto, el vehículo corporal normal puede permanecer y todo lo que cambia es el ambiente de una persona. La clave del desfase es solo dejar que la experiencia fluya. Ustedes necesitan permitir que suceda, a diferencia de intentar alcanzarlo con alguna especie de método. Sólo tiéndanse y simplemente háganlo. La importancia de la imaginación Pensé que tal vez los que comienzan tienen la idea errada que sus mentes tienen que estar completamente vacías de cualquier cosa previa a la proyección. Ciertamente, lo que tienen que estar completamente desprovistos es de pensamientos superficiales del tipo que generalmente surge en su forma verbal en su mente, como si leyeran para sí mismos. Hay una voz interna que lee las palabras para ustedes. Esos tipos de pensamientos son una barrera para proyectarse. Activar el reflejo de proyección involucra ubicar su foco de atención arriba en el tope de su cabeza. El lugar donde necesitas estar es donde reside tu imaginación. Piensa sobre comer tu comida favorita. Al mismo tiempo, trata y siente dónde en tu mente está ocurriendo esa imaginación. Porque donde está produciéndose la imaginación es exactamente donde necesitas que esté tu foco de atención. En otras palabras, lo que necesitas hacer es ubicarte en los reinos de tu imaginación, pero haciéndolo de una forma controlada. Para esto vamos a hacer una visualización. A menudo siento que la gente no entiende qué tan cerca está el astral. Me sorprendió bastante saber cuán cerca está. El astral, en realidad, comienza levemente más allá de la frontera de tu imaginación y hay una delgada zona de amortiguación que los separa a los dos. Mi teoría es que, en las personas completamente iluminadas, esta zona de amortiguación ya no existe más. En la medida que avanzas en la visualización y tu foco de consciencia aumenta, esto ocurre muy rápidamente, tú simplemente perderás toda la sensación del físico. Entonces no tienes que prestar ninguna atención al cuerpo, sino asegurarte que estás cómodo y que permanecerás así por la duración de tu proyección. Solo toma unas respiraciones profundas y reclínate y relájate. Vamos a comenzar. Empezamos escuchando la grabación EmiSync, sincronizando la visualización que explico abajo. Coloca el cuerpo físico en una posición relajada. Toma unas respiraciones profundas y comprueba que la cabeza y el cuello están cómodos y correctamente proyectados. Entonces imagina que tus sentidos de entendimiento consciente va a la deriva, hacia arriba, a la cima de tu cono de la consciencia. Nota, yo me imagino la consciencia humana como si estuviera contenida dentro de un gran cono, la base de este cono donde el diámetro es mayor es donde todos los pensamientos ordinarios giran. El desorden cotidiano que principalmente se expresa de manera verbal. Analiza estos pensamientos y verás que todos ellos tienen que ver con lo físico, de alguna manera. Cuando relajamos nuestro cuerpo físico, y visualizamos dejar ir lo físico, lo que ocurre es que nuestro foco de consciencia progresivamente se mueve hacia la parte más alta del cono. Por lo tanto, nuestros pensamientos se van delimitando y se hacen más visuales y más abstractos. En el tope del cono está la entrada hacia el astral. Cuando digo más abstracto, lo que quiero decir es lo más elevado que se alcanza en términos de consciencia. Independientemente de lo que imagine, ello se relaciona cada vez menos y menos al mundo físico, material. Esto pasa porque cada vez más se acerca al astral y se aleja del físico. Allí, tarde o temprano, llega una etapa donde usted pierde toda la sensación del físico completamente. Por eso la imaginación juega un gran rol el pensamiento es una energía primaria, lo que quiere decir que el acto de concentración e imaginación dé un resultado deseado, por ejemplo, el contacto astral. En última instancia, causará que el contacto deseado se produzca. Sin embargo, si nuestro foco de consciencia está en la base del cono, Cualquier modelo de pensamiento específico que sea liberado rápidamente es diluido por la enorme masa de energía de otro pensamiento que gira por todas partes, lo que quiere decir que el patrón simplemente se dispersa en la nada. Por ello es que primero debemos limpiar nuestras mentes de crear la forma de pensamiento o el modelo que deseamos antes de crear la forma de pensamiento o el modelo que deseamos. Al dejar ir todos los pensamientos que tengan que ver con el reino físico, movemos nuestro foco de consciencia más alto en el cono. Lo que Monroe sugiere hacer es visualizar una caja grande. Tú levantas la pesada tapa y en ella colocas todas tus preocupaciones e intereses físicos etcétera, etcétera. Entonces, cierras la tapa y te alejas, algo que encontré muy eficaz. Una vez que llegas a lo más alto del cono, cualquier patrón de pensamiento que es creado y, y liberado permite la posibilidad de traer el resultado deseado, el contacto astral, porque uno, no existe la enorme masa de otra energía de pensamiento para diluirlo, y 2. Tú estás más cerca de la apertura astral, y las paredes del cono son muchísimo más estrechas. Por lo tanto, las posibilidades de tener esa forma de pensamiento alcanzan el astral y, aunque todavía tenga cierto sentido, es totalmente mucho más elevado. Creer juega un gran rol en este proceso. Esto es porque la creencia, principalmente, afecta tus expectativas, lo que a su vez enfoca tu intención. La mayor traba que puede inmiscuirse en los trabajos aquí es la duda. Cualquier clase de duda afectará a tus creencias y expectativas de un modo muy negativo. Por eso le digo a quien ha estado tratando de proyectarse sin éxito que dé un paso atrás y analice sus creencias acerca del proceso entero, y desentierre alguna duda que pueda estar al acecho en su mente. Ve ahora a tu caja de conversión de energía. Yo mido el tiempo de modo que, cuando imagino que he alcanzado la cima del cono, Monroe dice lo anterior. En lo alto de mi cono de conciencia hay un ático. En el lado opuesto al que entro hay una entrada con un cartel que dice Frontera al Astral, en grandes letras. En el centro del espacio hay una caja grande de madera. Parado al lado de la caja está Juan, el mayordomo, que me ayuda a levantar la tapa de la caja y a quitar mi envoltorio físico, como si fuera una funda con la forma de tu cuerpo físico, que al quitarla queda al descubierto tu cuerpo astral. Abrimos la tapa y dentro hay un área inferior que contiene cualquier preocupación relacionada con la vida física. El área superior tiene un anaquel donde mi envoltorio físico puede yacer seguro hasta que yo después lo recoja. Entonces me despojo de mi envoltorio físico para revelar mi cuerpo de luz. Juan toma el envoltorio preguntándome si tengo algo más para depositar en la caja que el entrego de ser necesario. Imagina símbolos concretos para colocarlos en la caja, por ejemplo una billetera para tus preocupaciones financieras o una fotografía para representar a alguien que está en tu mente. También puedes colocar expresiones de tipo no puedo, no debo o debería. Un ladrillo que simbolice tus defensas, o un escritorio o computadora que simbolicen tu trabajo. Pon en la caja cualquier cosa que pueda ser motivo de distracción. Experimenta. Por último Juan, coloca mi envoltorio físico en la caja y cerramos la tapa pesada. Atravieso la entrada marcada como frontera al astral y paso hacia el aire fresco y limpio. La arena debajo de los pies es suave y caliente. La atmósfera es reconfortante. Todo se siente seguro y familiar. Miro atrás y Juan está de pie en la entrada deseándome un viaje seguro. Le agradezco su ayuda y él cierra la puerta. En el exterior de la puerta está marcado hacia C1 en letras grandes. Delante hay un sendero tranquilo, de losas embutidas, con piedras blancas que contrastan con el marrón dorado de la arena. El camino conduce a mi pirámide de armonización resonante. Esta es una estructura piramidal, pero con un tope plano de aproximadamente 3 metros cuadrados y alrededor de 3 metros de altura. Cada uno de los cuatro lados tiene escalones de arriba a abajo. La estructura está hecha de la misma piedra que el sendero y a la derecha de la pirámide hay un arpa grande de color dorado. Ahora comienza tu proceso de armonización resonante. Calculo el tiempo de modo que, cuando Monroe instruya lo de arriba indicado, yo comienzo a subir los peldaños a la cima de mi pirámide de armonización resonante. Me siento en la posición de loto sobre un cojín grande en la cima plana. Un ayudante aparece para tocar el arpa que está al lado de la pirámide y escoge las cuerdas que resuenan con los sonidos del CD. El área entera vibra y canta en armonía. Ondulación de alegría me traspasan cuando cada cuerda es tocada y mi cuerpo de luz se estremece e ilumina con un blanco puro respira normalmente y relájate. En el punto donde Monroe dice lo anterior, bajo los peldaños delanteros de la pirámide, doy unos cuantos más adelante y me paro sobre la losa grande embutida, de piedra blanca marcada, piedra de la declaración. Al hacerlo, una niebla blanca aparece delante de mí. Cuando se despeja, veo que una estructura grande y redonda ha surgido de la arena. Bajo por el camino hacia una puerta marcada habitación de la declaración. Entro en la habitación y enseguida soy flanqueado por dos personas de aspecto santo, cada uno vestido con una túnica blanca de seda pura. Delante de mí hay un orbe grande de cristal que irradia una luz anaranjada amarilla. Ambos lados del orbe, enfrentándome, hay dos personas más, con aspecto santo, que permanecen de pie como testigos oficiales de mi declaración. Di en tu mente, dilo a ti mismo. Hago una reverencia y doy mi declaración. Al hacerlo, el orbe comienza a pulsar, el color cambia. Y progresivamente se hace menos anaranjado y pasando a un amarillo más brillante y más brillante. Luego cambia a un blanco puro cuando llego al final de mi declaración. En ese momento una puerta se abre a mi derecha. Y soy introducido hacia esa entrada y observo. Sobre el piso a mi izquierda hay un signo agudo indicando hacia enfoque 3, en letras grandes. Mirando en la dirección del signo, puedo ver el arco del enfoque 3, a la distancia. Al mismo tiempo Monroe dice, ahora irás al enfoque 3. Ahora Monroe inicia la cuenta al enfoque 3. Mientras Monroe habla, reconozco lo que él dice, mientras bajo el camino de piedra hacia el arco E3. Estoy de pie sobre una losa de piedra y miro, bajo, y miro abajo y veo grabado en la piedra E1. Nota, esta acción es sincronizada con el CD como siempre. Reconozco el grabado sobre la losa al mirarla por un momento y entonces sigo andando. Luego encuentro por casualidad otra losa similar, solo que esta vez el grabado sobre la piedra dice E2 entonces avanzo hacia el arco E3. Lo sincronizo de modo que cuando esté de pie debajo del arco grande, Monroe diga 3, seguido de relájate y disfruta, etc. En este punto giro y miro camino atrás y veo el espacio de declaración de donde justamente vengo. Entonces volteo para sentarme en una silla reclinable, grande, que está debajo del arco. Me siento y miro a la distancia. Puedo ver mi cabina E10 enclavada en la cima de un área plana. Un empinado sendero blanco de piedra conduce a mi cabina E10. Me relajo y me reclino en la silla. Al hacerlo aparece una ayudante masajista. Ahora Monroe inicia el proceso de relajación diciendo deja que tu mandíbula se afloje. Mientras Monroe guía, la ayudante masajea mi cabeza y el área facial mientras me reclino y disfruto. La masajista sigue haciendo su trabajo según las instrucciones de Monroe. Cuando Monroe comienza a decir, deja que fluya el cerebro, esta relajación, me levanto y agradezco a mi ayudante y ella me desea un viaje exitoso. Ahora estoy de pie fuera de la arcada que mira hacia mi cabina E10, miro abajo y muevo los dedos de los pies mientras Monroe comienza a decir, en tus dedos de los pies, etc. En la medida que Monroe habla del flujo de relajación del cerebro, me imagino a mí mismo llevándome lentamente de una especie de líquido que me hace sentir vibrante y totalmente entonado con mi entorno. Voy a contar ahora. Ahora comienza a andar a lo largo del camino de piedra hacia mi cabina E10, Monro dice 4 y lo sincronizo de modo que en ese punto estoy de pie sobre una losa grabada con E4, en letras grandes en lo alto. Miro abajo y reconozco que estoy en el E4 al mirar las figuras grabadas durante unos momentos. Entonces, todavía sin moverme de la losa, hago los ejercicios de relajación como Monroe apunta. Luego avanzo unos pasos más y lo sincronizo de modo que cuando Monroe diga 5, estoy de pie sobre una losa marcada E5. Allí hago los ejercicios que Monroe sugiere. Luego haga lo mismo con 6, 7 y 8. Primero reconozco el grabado sobre la losa, Hago los ejercicios según las indicaciones de Monroe y cuando Monroe está callado entre cuentas sigo andando camino abajo. Obviamente toma un rato aprender el CD y conseguir el sincronismo completamente ajustado. Después de 9 continúo el camino y llego al pie de algunos peldaños de piedra que conducen hacia arriba a la mesa sobre la cual mi cabina E10 está ubicada. Subo los peldaños y veo que, aproximadamente 30 metros más adelante, está la entrada a mi cabina E10. Entre esto hay otra losa compuesta de piedra y grabada con un gran E10 en lo alto. Avanzo, me paro sobre la losa y miro hacia abajo, reconociendo la inscripción E10. En este momento Monroe dice 10, entonces realizo el ejercicio indicado, así como lo hice antes en las losas anteriores. Entonces Monroe repite el número 10 varias veces, durante los cuales camino hacia la entrada de mi cabina E10. Ahora abro la puerta, entro en la cabina y cierro la puerta detrás de mí. Me paro por un momento y Monroe dice, relájate y quédate tranquilo y cómodo en el enfoque 10. En la pared opuesta a la puerta por donde entré, hay una apertura grande, que es el enfoque 12, hacia el astral propiamente dicho. La escena a través de la apertura es, un gran, es una gran playa junto al mar con un cielo nocturno despejado. La oscuridad es profunda, a veces solo me paro y admiro la vista, escuchando a la voz de Monroe en el CD, o puedo dejar la cabina y volar alrededor, pero no demasiado lejos porque es fácil ser arrastrado y perder el punto de que esto es un ejercicio, a no ser que estés usando la versión editada. Con la versión editada solamente omitan la parte del regreso. Desde aquí debes quedarte notando mientras escuchas los tonos isocrónicos hasta que entres en la oscuridad 3D del E21. El ejercicio de notar se explica abajo. El regreso. En una pared de mi cabina E10 hay una puerta marcada retorno directo a C1. En el C de Monroe dice, ahora regresarás a la plena consciencia de la realidad física, cuando yo cuente del 10 al 1. Abro la puerta, entro a través del largo túnel y cierro la puerta detrás de mí. Voy a contar ahora. Entonces Monroe dice 10 y me volteo y miro la puerta que recién atravesé, viendo que tiene entrada a E10, escrito encima. En grandes letras. Entonces comienzo a, a descender por el túnel y llego a una puerta marcada con un gran número 9. Rápidamente lo examino. Ninguna necesidad de cerrarla porque es accionada por un resor resorte. Descendiendo a lo largo del túnel llego a una puerta similar marcada con el 8. Luego 7, luego 6 y así hasta el 2. Tiene que ser rápido aquí porque Monroe no le da mucho tiempo, pero esto realmente suma enormemente al efecto. Examinando la entrada 2, veo la apertura del túnel. Emerjo cerca de la puerta C1, donde me paré originalmente. La puerta C1 se abre y Juan me apura. Tiene mi envoltorio físico listo, al cual entro rápidamente. Me da la bienvenida y me pregunta si gusto tomar algo más de la caja. Digo, no, déjalo, no hay tiempo, y desciendo rápidamente a la consciencia ordinaria, despierta en la base de mi cono de consciencia. Esto pasa solamente después de que Monroe dice uno. Siempre pienso, uff, lo hice. Monroe entonces dice, despiértate, abre los ojos, etc. Entonces hago como se me indica, abro mis ojos, respiro profundamente, Estiro mis brazos y piernas exactamente como Monroe instruye. La versión editada El CD3, versión editada, tiene una introducción de 5 minutos de tonos binaurales. Luego se escucha un sonido tic-tac y hay 30 segundos de sonidos de olas del mar hasta que el locutor dice ve ahora a tu caja de conversión de energía. Así que, acuéstate y comienza a escuchar la grabación. Los cinco minutos iniciales son para acomodarte y relajarte. Acomoda bien tu cuerpo y solo concéntrate en tu respiración suave. Cuando escuches el sonido tic-tac, comienza con la visualización del cono de consciencia. Al final de la grabación, te encuentras en la playa, observando la oscuridad profunda. Ahora, mientras comienzan los tonos isocrónicos, haces una transición suave desde allí al notar la oscuridad delante de tus ojos. Ahora ya no estás visualizando, solo estás notando la oscuridad que hay delante de tus ojos. Desde aquí debes hacer el ejercicio de notar mientras escuchas los tonos isocrónicos. El ejercicio de notar. Bien, todo lo que veo es oscuridad. Pero pienso que la diferencia esencial entre yo y muchos principiantes es que cuando cierran sus ojos realmente no lo notan, y esta es otra clave, el darse cuenta. Pienso que la gente se envuelve mucho en métodos y técnicas, pienso que la gente se envuelve mucho en métodos y técnicas, y esto los previene de realmente notar por ellos mismos. Mi atención total se centra en el simple acto de notar. La gente a menudo me dice que siguen intentando y hablan sobre cómo se concentran en sostener su consciencia fuera de ellos y al mismo tiempo en elevar la energía y en hacer todo correctamente y demás. Pero no pasa nada. Así es. Porque toda su atención está fijada en otra parte mientras que toda mi atención está fijada en notar… ¿Notar que, Bueno, nada al principio, no hay mucho que ver realmente sin oscuridad. Pero luego, después de un rato, puedo ver que quizá una parte de la oscuridad no es tan negra, quizá solo había un breve destello de algo, luego tal vez una sensación de un movimiento en otra parte, tal vez solo escuché que alguien pronunciaba mi nombre, mm, esto es interesante, yo podría pensar, me pregunto, de dónde vino eso, pero no me pongo curioso, pero no me pongo, pero no me pongo muy curioso y solo sigo notando, podría ver áreas que se arremolinan, que no son tan negras como el resto, podría ver los destellos de esto y aquello, como me ofrezco a estas imágenes, mi atención regularmente se centra más dentro de mí. Como mi atención se centra más dentro de mí, por el acto de notar, en esta etapa no soy consciente de mi cuerpo físico. Parte de mi consciencia entiende que, en algún sitio en el fondo, está un cuerpo físico, en la cama, etc., pero me he desfasado de él. Antes el frente de mi consciencia era mi físico y a 180 grados de giro de esto en el fondo de mi consciencia estaba la no física pero ahora hubo un desfase ejemplo un giro de 180 grados ahora mi frente previo físico es mi fondo y mi fondo anterior no físico es mi frente esto es lo que se refiere como desfase ...porque se produce un cambio de fase, un desfase... ...de 180 grados entre lo no físico y lo físico. Como dije, Monroe primero acuñó el término porque era un ingeniero... ...electrónico y se lo imaginaba como si fueran dos voltajes... ...180 grados desfasados el uno del otro. De ahí él acuñó el término desfase. Pero imagino que la gente generalmente... Tiene dificultades para visualizar dos voltajes, 180 grados desfasados el uno del otro. En lugar de esto, visualicen una puerta giratoria, que es la entrada a un edificio. Cualquier edificio viejo, eso no importa. Ustedes están de pie, fuera del edificio. Este es entonces el exterior, es su realidad. Ustedes son conscientes de una realidad que existe dentro del edificio pero les está cerrada por la puerta. Ahora atraviesen y giren la puerta 180 grados y deténganse. Ah, en caso de que alguien no lo sepa, hay 360 grados en un círculo. Entonces medio círculo son 180 grados. Ahora, están dentro del edificio. Entonces el interior es su realidad. Ustedes son conscientes de una realidad que existe fuera del edificio. ...pero les está cerrada por la puerta. Ahora otra vez... ...vayan a través... ...y giren la puerta a 180 grados... ...y se detienen. Entonces el exterior... ...es otra vez su realidad. Cada vez que pasan... ...a través de la puerta... ...y la giran 180 grados... ...hay un desfase de 180 grados... ...entre su conciencia exterior... ...e interior... ...en términos de su realidad. Bien... Como mi atención se centra dentro de mí por el acto de notar, esto causa un desfase de 180 grados entre mi conciencia del sentido de la realidad física externa y no física interior. Por lo tanto, de aquí en adelante sigo notando lo que puede surgir. No soy tan curioso, no trato de hacer que algo pase, no me adhiero a una especie de método o técnica. Simplemente miro dentro y noto lo que ocurre, y el acto de hacer eso es lo que centra mi atención. Cuando una persona fija su atención dentro de ella, por la acción de notar, se permite ver trocitos de otras dimensiones, de realidad. Esta acción es traducida objetivamente como la percepción de los destellos de toda la forma de esto y aquello. Imágenes al azar que vienen y van, ...todas las clases de sonidos imaginarios, etcétera, etcétera. A veces estos trocitos pueden formar lo que llamo pantallas astrales... ...donde objetivamente perciben algo similar al efecto de una pantalla de cine... ...delante de su campo visual no físico, lleno con imágenes móviles y sonidos. Lo que sucede es que objetivamente se ofrecen trocitos de otras dimensiones de realidad si entonces deciden pasar a estas escenas, se encontrarán en esa ubicación, dentro de esa región particular de consciencia. Pienso, en última instancia, que la gente que sigue el enfoque del desfase, lo que tiene que comprender es esto. Otras dimensiones de la realidad solo parecen estar objetivamente separadas, pero en realidad, no hay ninguna separación en la consciencia, colocamos un velo entre el lugar que llamamos aquí y el lugar que llamamos allá, para los propósitos de nuestra experiencia. Sin embargo, todas estas dimensiones de realidad se afectan, entrelazan y cambian energía con nosotros en todo momento de nuestra existencia. Es solo que objetivamente decidimos no ver esta acción. Siguiendo la acción de notar, lo que están diciéndose a sí mismos es, bien, a mí me gustaría objetivamente decidir ver esta acción un rato. Es importante permanecer emocionalmente neutro y no hacer juicios o comentarios mentales. Actúa como si todo lo que sucede es normal. Deja que la experiencia te lleve. A medida que avances, se te puede abrir un túnel o portal, o veas alguna pantalla. Simplemente déjate llevar hacia ellos. Ya conocemos el mapa, sabemos que es la oscuridad 3D, y que de allí estamos a un paso del foco 3. De aquí en más, hay que experimentar. Cada uno puede tener una experiencia diferente. Cuando estés en el enfoque 12, ...vas a comenzar a percibir formas en colores ondulantes y titileantes. Y luego percibirás toda clase de formas en tercera dimensión. 3D. Incluso puedes llegar a escuchar sonidos o música. Si te mantienes en este estado, la oscuridad 3D se hará más expansiva... ...y entrarás en enfoque 21. Puede ser que allí veas, a lo lejos, una pantalla... ...o alguna clase de portal, estás al borde del foco 3 de Frank, Enfoque 23 a 27 de Monroe. Aquí debes tener cuidado, en la oscuridad 3D de Enfoque 21, todo lo que pienses y sientes se transformará en realidad objetiva. Es decir, supongamos que sientas temor, ese temor se hará realidad objetivamente, de una manera simbólica... Es posible que se te aparezcan algunos monstruos o demonios que quieran atacarte. Esto no es real, es una creación de tu propia mente. Solo debes tomar conciencia de esto y reírte de la situación y todo desaparecerá. En enfoque 21, o foco 3, es usual que veas una pantalla o un portal. A partir de aquí, lo que te transportará será la intención y la expectativa. No debes tratar de moverte de la manera que lo haces en el físico. Si te aparece en la pantalla, solo debes poner la intención de meterte en ella. Si te aparece un portal o una luz, debes poner la intención de ir hacia ellos. Y en un segundo, estarás en el foco 3. Pero lo mejor y más seguro que puedes hacer cuando alcances el foco 21 o foco 3... Es solicitar un guía. Mientras flotas en la oscuridad 3D, ábrete a la idea de que alguien te guíe. Mentalmente manifiesta la intención de que necesitas un guía que te ayude. Si alguien se hace presente, recuerda no liberar ninguna emoción ni pensamiento. Solo permanece neutro, no te asustes ni te emociones por nada. Actúa como si todo lo que ocurre es normal. Una vez con tu guía, conversa con él para que te guíe a explorar Foco 3 y para preguntarle todo lo que quieras. Pero si el guía no aparece, intenta proyectarte a Foco 3, Enfoque 27, a través de la pantalla o el portal que se te aparezca en Enfoque 21. Recuerda que lo que te transporta de aquí en adelante es la intención y la expectativa. Así que no intentes moverte de la manera que lo haces en el físico. Debes aprender a usar tu mente para moverte y comunicarte. Vale, el enfoque 1 es previo al foco 3 o enfoque 27. Te va a llevar un tiempo dominar tus pensamientos y emociones. Muchas veces las emociones te van a hacer regresar al físico. Pero debes intentarlo de nuevo. Esto es cuestión de práctica. Nunca pienses que no tienes el don para hacerlo. No hace falta ningún don, solo hace falta práctica. Así que practica y practica. Instrucciones finales Antes de intentar proyectarte, debes leer toda la información que hay en esta página. Debes estar bien familiarizado con el mapa de la realidad ampliada y con el funcionamiento de la tecnología EmiSync. El mejor tiempo para intentar la proyección o desfase es a la mañana después de levantarte, aunque a algunos les funciona a la noche antes de acostarse. Si la habitación no está totalmente oscura, sugiero usar un antifaz o vendarse los ojos para lograr una oscuridad total. Haz primero el ejercicio 1, orientación unas 3 a 5 veces, una vez por día, hasta que te sientas cómodo con él. Luego comienza con el ejercicio 2, descubrimiento, junto con la visualización de arriba. La visualización no es algo rígido, puedes cambiarla a tu gusto, te va a llevar un tiempo para sincronizar la visualización con el CD, pero después de varias sesiones le vas a tomar el tiempo, el tranquillo, y te saldrá coordinado. Cuando ya lo tengas sincronizado, puedes comenzar con la versión editada. Esta no tiene parte de retorno y al final tiene una hora de tonos isocrónicos para ayudarte a que se mantenga el estado E10, cuerpo dormido, mente despierta. Debes ser consciente y hacer el ejercicio todos los días o periódicamente. Cada persona es diferente, algunos logran el desfase después de pocas sesiones y a otros les lleva más tiempo. Aun después que comiences a desfasarte, no lo lograrás todas las veces que lo intentes. Hay muchos factores que pueden incidir, estado emocional, estrés, cansancio, etc. Recuerda que el propósito de la visualización es desenfocar tu atención del cuerpo físico. Para que esto se logre, es fundamental que involucres todos tus sentidos durante la visualización, es decir, no solo debes ver, también debes oler, oír y sentir el tacto, esto es de vital importancia. La visualización no debe ser tan creativa, es mejor que sea un poco abstracta, así que a los que les resulte difícil visualizar no deben preocuparse, es mejor una visualización un poco abstracta, pero lo fundamental es involucrar todos los sentidos. Debes tratar de hacer la visualización en primera persona, como si estuvieras viendo a través de tus propios ojos y no en tercera persona, viéndote a ti mismo. Pero para los que a esto les resulta difícil y no puedan hacerlo, háganlo en tercera persona. Tu estado interno debe ser este, mente curiosa Emoción neutra, debes mantener un estado de curiosidad permanente y debes neutralizar cualquier emoción, no debes sorprenderte por nada de lo que ocurra y debes tratar de no tener ningún diálogo interno con respecto a lo que suceda. Vibraciones Es probable que entres en un estado vibratorio mientras haces el ejercicio de notar, pero no necesariamente. Si esto sucede, todo tu cuerpo comienza a vibrar. No debes asustarte, tienes que relajarte mientras sucedan las vibraciones. Es muy importante que te relajes mientras pasas por el proceso vibratorio. Las vibraciones pueden ser en un momento débiles y en otros fuertes. Pueden venir en varias oleadas. Debes esperar a que este proceso termine y todo se aquiete. Cuando entres en la zona de quietud después de las vibraciones, lo siguiente que vas a, sen a sentir es una especie de movimiento, como que tu cuerpo repentinamente desarrolló la habilidad de desafiar la gravedad y comienzas a flotar en alguna dirección. Es importante permanecer emocionalmente neutro y no hacer juicios o comentarios mentales.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 De aquí en más hay que experimentar, cada uno puede tener una experiencia diferente. Después de un tiempo de practicar este ejercicio, todos los días, las vibraciones pueden dejar de producirse y el desfase se produce sin vibraciones, algunos quizá nunca experimenten las vibraciones y se desfasen sin pasar por este proceso, todo se puede dar. Un abrazo amigos.